E que Camula, que es un juego que produce Lienzo, es un estudio ubicado en Chihuahua, en nuestro bonito México, que hace también unos pocos años estrenaron otro juego, este es su segundo estreno, uh -huh. digamos, ya en consolas. En este caso es CGI, digamos, 3D. Y lo que me parece muy interesante, entre muchas cosas, es que justamente decidieron apostar a un estilo visual digamos como low poly, low poly. ¿no? Eh, sí. en, vez de, en vez de clavarse en tenemos que hacerlo hiperrealista y que quedara mal logrado es como de, no, esta es nuestra visión este es el asunto pictórico que queremos abordar y entonces sostiene bastante Sí, bien. una dirección de arte bastante bien lograda porque inclusive pues, este, pues detrás de todo ese bagaje de, de la cultura en la que se están inspirando que es cultura tarahumar tienen recursos gráficos por montón, ¿no? Muy rico visualmente y está interesante que menciones eso de la, de la estética Low Poly, pues realmente es como una respuesta muy, pues muy astuta al, al, al tema de esto del financiamiento, muchas veces también obedece a temas de presupuesto claro. y si le das un gran arte, pues es totalmente competitivo con cualquier otra, pues es una propuesta artística, ¿no? Que, que es vistosa puede lucir muy bien y que pues, se optimiza bien tal vez para los presupuestos con los que estuvieron trabajando es, es aprovechar tus limitaciones para crear algo que destaque uh -huh, ¿no? convertirlo en una fortaleza exacto ¿no? exacto y aquí para completar este en la nota eh, pues justo animarlos no que se animen a probarlo que si tienen este, usuarios inclusive también en computadora. Mucha gente le tiene luego este, a, a computadora como que se reserva y dice, tal vez mi computadora no soporta estos juegos. Muchas veces ya están muy optimizados, no, no requieren tantos recursos. Podrían utilizarlo en Steam. Llega a diferentes plataformas y llega a un costo bastante accesible para eh, en descarga digital para cualquier usuario. Estamos va a estar hablando estar alrededor de 20 dólares. 20 ¿no? dólares, que, y en México lo establecieron, ni siquiera lo, no, hicieron la traducción directa de, de ese costo, sino que en México se estima que va a estar en 250 pesos. ¿no? Entonces, bastante amable para que lo prueben, y, y, y ya veremos también cuando lo podamos reseñar, a ver qué tal. Claro. Pero la, pues la apuesta y las expectativas son altas respecto a este título. De entrada, eh, Nintendo, cuando estuvo anunciando su última consola y todo, de los títulos que van de repente promoviendo, lo incluyeron. ¿no? Entonces, eso ya es algo algo destacado. Para ir causando emoción. Para ir causando emoción. Y pues, si quieren saber más de este de este título, si entran a las redes de Lienzo, eh, estuvieron publicando parte de su campaña de promoción, eh, algunos documentales de la producción, pequeños videos de YouTube de 10 minutos de duración, donde hablan un poquito de cómo sustentaron su proyecto, la parte de cómo hicieron su investigación. Y lo padre, por ahí leí que van a estar, este, cierto porcentaje de las ganancias se va a destinar también a, a apoyar y fomentar esta parte de la cultura. Eso está ahumara. increíble, también es importantísimo, porque además creo que eh, pone sobre la mesa un tema que es interesante platicar sobre, sobre digamos, estos chicos que están desarrollando el proyecto son de Chihuahua, entonces están cercanos a la cultura tarahumara, pero no son autóctonos, uh -huh. digamos, ¿no? Y entonces pone como sobre la mesa esta idea que ya se viene masticando un poquito, siento, como desde Coco, por ejemplo, Coco, uno de los grandes eh, dilemas y de la polémica que surgió es eh, ¿por qué esta gente que no es mexicana están abordando una historia mexicana? Y creo que podemos plantearnos un poquito en este mismo sí. caso qué tanto es propicio o no que estos chicos que no son Tarahumara aborden el tema Tarahumara y cómo lo están haciendo, pues, ¿no? Sí, sí pues viene, yo creo que totalmente lo que más el crédito le puede dar es que, que sí sustenten este proyecto, que se acerquen realmente a la cultura, que sí la abracen. Obvio va a ser una re reinterpretación, pero viendo desde un aspecto positivo, pues es poder llevarlo más, es en cierta forma hasta una forma de conservar esa cultura o de hacerla llegar a más gente y que no se pierda. Pero está interesante, échenle ojo eh, en los documentales viene y que inclusive ellos a la gente que esté tal vez más interesada en videojuegos eh, para cuando eres un diseñador de videojuegos pues lo más importante más allá de la estética y todo es tal cual las dinámicas el digamos la jugabilidad las mecánicas del juego y ellos mencionan cómo se inspiraban en que bueno que estuvieron investigando que los taromaras corren muchísimo que tienen como una gran este, energía este mucho vigor pues eso lo, lo incorporan en cierta forma al, al gameplay, ¿no? Claro, tu personaje tiene estamina ilimitada, ¿no? <risa> sí, entonces puede correr, correr, puede correr y correr. Por siempre, es, es muy bonito detalle. Y, sí, entonces son conceptos que, que se trasladan a, a este otro lenguaje, ¿no? Que es este el, el arte multimedia, el, el diseño de videojuegos. Y que ahí, desde la vez que estuvimos platicando esto, que nos estuvo acompañando Ana, pues que toda la gente que se está dedicando al arte multimedia, ya sea que seas este, un ingeniero de audio, un ilustrador, eh, un modelador 3D, tienes cabida en, en una producción de, de un videojuego. De hecho, son las producciones más robustas, ¿no? Sí, claro. Hay gente que se atreve a decir que es el arte más, completo. digamos, más completo, porque involucra todo, ¿no? Involucra sí, claro. narrativas, involucra música. Claro, antes eso se decía mucho, y bueno, todavía se dice un poco como del cine y la animación, que fue como la mezcla... Digamos, tenías el elemento de las artes plásticas, tenías el elemento de la música, tenías el factor tiempo, tenías el factor teatro, el literatura, todo eso, y ahora tienes un paso más. Bueno, ahora, Mato. no es como que sean nuevos sí. los videojuegos, pues, <risa> pero los videojuegos lo que te dan es el elemento interactividad. La interactividad, ¿no? ser partícipe. Entonces, sí, el, abre más, más ramas y más exploración de esos lenguajes. Ajá. Y, y además, también me parece interesante que no solamente es un arte muy robusto, sino que el modelo económico de los videojuegos es también muy interesante y, y creo que funciona, está siendo más redituable, digamos. ¿vale? Es, es, ese, sí, ese sí es un hecho. Eh, el, de hecho, los videojuegos en general como una industria es más, eh, digamos, como mm, Deja, más productivo ¿no? que, que el cine, ¿no? ¿Sí? El cine son producciones ultramillonarias, pero no muchas veces, a veces, eh, pues, producciones millonarias se quedan como tablas o se sostienen, y los videojuegos es una empresa que genera sí. muchísimo dinero uh -huh. y que en este caso que nos ocupa, digamos, de, de juegos independientes, uh -huh. creo que es muy valioso. O sea, este equipo de lienzo, por lo que pude ver en sus videos de YouTube, debe ser, no sé, 10 personas, ¿no? Debe sí. ser demasiados, pues. Y, y muy... ...fácilmente, entre comillas, van a poder distribuir su juego en plataformas como Steam en todo el mundo... ...generar un ingreso y puede, puede ser, digamos, una inversión menor que dé muchísimo, ¿no? Estoy pensando en este momento, por ejemplo, en un documental que se llama Indie Game... ...se lo sí. recomiendo muchísimo, está en Netflix... ...donde exploran algunos ejemplos de juegos independientes y hablan sobre Meat Boy... ...¿no? Sí. Meat Boy fueron dos personas, lo sacaron en la plataforma en línea de Xbox... Y fue un éxito brutal, vendieron sí. montones y montones de copias Un poco como cophead recientemente no sí. Y entonces la cantidad de dinero que pueden sacar de ahí A comparación de la inversión cuando funciona, porque no siempre funciona Es, es muchísimo más viable de pronto que un proyecto de animación no eh, Este David O'Reilly, un animador independiente súper talentoso Conocido por cortometrajes como The External World y Please Say Something también decía recientemente en una entrevista a Cartoon Brew... Que él hace poco se movió a hacer videojuegos independientes... Sacó mm. el año pasado Everything... ¿No? En varias plataformas... Y muy e extrañas, Muy ¿no? interesantes muy además... Que mucho Exacto, lo que, que te se permite... El se formato. salen de lo tradicional... Y hablaba que era la primera vez que un proyecto independiente suyo... Se, se, era costeable digamos... Sí. Se estaba pagando a regresa, sí mismo... Sí, porque por primera vez se sostiene... Se queda en esta librería digital... Y la gente lo sigue consumiendo y lo sigue redescubriendo. Como Meat Boy, que decías ahorita, ya de hecho es un título que tiene varios años en el mercado. Se sigue publicando conforme siguen habiendo más plataformas. Claro. La gente lo sigue demandando porque es, es un buen título. Es una inversión valiosa. Y lo desarrollaron valiosa. un par de, de colegas que, que se dedicaron de lleno a eso. Que es todo un drama ese documental. Es, es Uf, bueno, es verlo. Es muy bueno. Porque significa sí mucho, pues, mucho esfuerzo. Imagínate que un diseñador independiente A ese nivel de ellos hacen arte Ellos hacen música Ellos hacen programación sí claro Es un arte muy completo Es la otra cara de la moneda Pues entre menos gente está participando Más puestos tienes que desempeñar Más cachuchas, digamos Tienes que, tienes cambiando que estar cambiando todo el tiempo Y al mismo tiempo Más recompensas cuando funciona Porque claro. se divide el pastel Entre unos pocos elementos no Además de que el control creativo es absoluto Y eso también es muy tentador Sí pues eh, ahí está Mulaka. si quieren conocer más, entren en la página lienzo.mx, el juego ya llega febrero 27, febrero. pero uh -huh. ya lo pueden preordenar para pre Nintendo Switch, Steam, Xbox One, PS4. Que le den una checada, que le den una oportunidad y, y pues ojalá lienzo siga cosechando más sí, sí, sí, sí, por favor eh, la industria del videojuego mexicano promete mucho, este es solamente uno de los ejemplos, pero hay mucho que explorar, hay mucho por ir desarrollando yo, yo creo que tiene un futuro prometedor Así es, y bueno pues podemos pasar ahí con otra nota que les comparto un poco más, más corto esta de hecho es eh, recién salita del horno porque es un proyecto que estrenó ayer eh, Canal 11 eh, Televisión está presentando una serie de contenidos que se llama La vejez cuenta y son una serie de cápsulas animadas que van a estar estrenando eh, dentro de su barra de contenidos, las estarán introduciendo y posteriormente ya las podrás visualizar en, en sus redes sociales. Y aquí principalmente recomendarlo, el, el arte muy bonito, muy vistoso, y de ahí saltarnos a, a las colaboradoras que hicieron este contenido, que participaron en su realización, que son Casiopea para que ahí le echen ojo al trabajo de, de Casiopea que han estado destacando mucho en los últimos años. Sí. Este, las he visto cómo van Creciendo. Creciendo siempre y muchas, muchas colaboraciones y de hecho Estudio Joven, este eh, algo característico es que son un colectivo de mujeres y con una propuesta muy rica visualmente, entonces está, está interesante y bueno, eh, padre que se sumen a, a contenido de, de calidad como el que están promoviendo ahorita que es este... Fomento para el respeto y, y, y tolerancia hacia los adultos mayores, que de repente son mensajes que es importante claro, tener en cuenta. Y a través de la animación, pues qué mejor forma ¿no? de hacerlo amable. Claro. Aquí, aquí en Video Wall tenemos un poquito de, de, del, del arte de los eh, teaser, pero echen ojo a las redes oficiales uh -huh. de, de Casiopea y de Canal 11. Sí, claro, quédense cerca de su trabajo. Casiopea el año pasado estuvo moviendo su cortometraje producido por el IMCINE, Poliangular. Estuvo presentándose, me parece que, bueno, yo lo vi en Pixelatl, por mm -hmm. ejemplo, en la muestra de cortometrajes. En este momento está inscrito ya el Ariel buscando una nominación, que yo creo que tiene muy buenas posibilidades. Es un cortometraje, digamos, eh, narrativamente poco convencional, pues, ¿no? Se acaba y puedes no tener demasiado claro de qué se trató, pero, pero algo está queriendo decir, pues, algo mm -hmm. está comunicando. Con, con la atmósfera que genera Sí, pues, experimentan con mucho visuales. con la gráfica, con lo Ajá. visual y es justo como su fuerte no como una, una gráfica muy atractiva y pues también eh, retornando muy atrás, ellas empezaron con un proyecto también en Ecofine Fest donde participaron y me parece que resultaron ganadoras y porque fue muy vistoso, realmente cuando se trata de generar ilustraciones gráficas ahí no se miden y todo lo que tengan que representar eh, hacen un gran gran gran trabajo de producción de arte original sí. entonces este estudio recomendado para que le echen ojo agarren ahí un poco de inspiración también se animen a hacer más contenidos exacto todo el mundo puede subirse a este bonito barco de la animación independiente. Sí. Y bueno, pues, ¿qué te parece que nos movamos y traigamos sí, al invitado para acá? Nuestro invitado, y antes de, de que pase con nosotros, pues les vamos a compartir uh, un poco de su trabajo, que lo vayan viendo en lo que es una de la mesa nuestro invitado. Vale, esto ¿Vale? es Casa Bengala, muy pronto con nosotros. ¡Animatón! fue eh, trabajo realizado por Casa Bengala, que aquí tenemos a, a nuestros invitados. Y para darles introducción, pues Casa Bengala es una firma digital donde se crean conexiones emocionales, únicas, con historias poderosas, expresadas con creatividad y tecnología. Entonces, eh, platícanos, ¿cómo están? Bienvenido. Sí, sí. Sí. No, sí. Preséntense, porque yo los voy si a <risa> Si nos pueden platicar un poquito de, de, de darnos un poquito de contexto para la gente que se va uniendo al programa. Claro, este, bueno, yo soy Osvaldo Márquez, yo soy el director de la, la agencia, eh, le llamamos firma digital un poco para cambiar este estigma de que todos son agencia. Y bueno, eh, Iván, Iván es el encargado ahorita de, de cuentas y pues bueno, un placer acompañarlos aquí. Perfecto, pues eh, si nos pueden platicar justo esta parte de cómo abordan estos proyectos, eh, en donde pues, la base justo de, de lo que están presentando es tecnología y creatividad ¿Qué, ¿Qué requiere justo ser una firma digital, estar eh, preparándose constantemente? ¿Cómo abordan justo estos mercados que van emergiendo? Y vimos ahorita, presentamos el proyecto de, del video mapping que nos comparten. ¿Cómo se llegan a, a ejecutar este tipo de contenidos? ¿Qué, ¿Qué se requiere para empezar a abordar eh, este tipo de proyectos? Pues mira, eh, primero que nada, como bien dices, hay que estar siempre innovando, ver tendencias siempre, siempre y de la mano del cliente, ¿no? Tenemos que platicar con cliente qué es lo que quiere transmitir y un diferencial de la agencia es que un video mapping que es uno de los servicios que tenemos, es que no solamente es una proyección, sino es contar una historia, dentro de esta historia es justo provocar un sentimiento, una emoción, que ese es el diferencial de la agencia y es nuestro eslogan, que es digitalizar emociones. Buenísimo Com Complementando Osvaldo, pues precisamente es rodearnos de especialistas y de personas Que son innovadoras, son creativas y que obviamente son muy propositivas en las nuevas tendencias Y para este tipo de proyectos, justo eh, digamos como en este caso del, de, del mapping Esos eh, formatos, cómo, ¿cómo se establecen? o ¿Cómo es este circuito de, de empezar a, a desarrollar contenidos hacia estos formatos? Hacen mucho, digamos, eh, trabajo de pitch, presentan propuestas desde cero, ¿cómo van construyendo este tipo de, de contenidos? Pues fíjate que hay de ambas, este, podemos nosotros llegar con una propuesta ¿no? o viceversa, nos pueden buscar con ciertas necesidades como pasó en el templo expiatorio, este, la empresa hermana que con la que trabajamos hicimos este proyecto que se llama Produce, nos invitó y nos dijo, oye, este, tenemos esta necesidad, este, hay que atraer turismo a este estado, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, eh, con base a esto nosotros planeamos una historia, planeamos un storyboard, primero presentamos el concepto creativo y en este caso el gobierno pues, lo fue aprobando ¿no? con base a esta necesidad. Nos desarrollan desde cero, o sea, esta necesidad, queremos activar el turismo y a partir de ahí empiezan a, a buscar y a ver de qué manera podrían empezar a usarla la tecnología para, para estos proyectos. Entonces, en este caso, ¿ustedes desarrollan proyectos desde... cero desde ¿pueden dar, digamos, como este soporte para, para ir a hacer este tipo de montajes? Sí, sí, totalmente. De hecho, este nosotros en, nos encargamos de desarrollarlo todo desde cero, ¿no? Desde el concepto creativo, este, el storyboard, la animación, eh, el diseño de audio, la implementación, que eso conlleva mucho, y tú lo sabrás en el, en el aspecto de qué implicaciones trae, desde llevar un montaje de proyectores, este, estar tres días antes eh, calibrando todo para que en proyección el día del evento se vea de lujo, ¿no? Ok, y si nos pueden platicar cómo está conformado el, el, el estudio, más o menos cuánta gente colabora, también está interesante ese tema porque justo ahorita que estamos platicando de una producción de un videojuego, pero realmente uno eh, a veces tiene esta idea de que tal vez el proyecto... ¿Cómo se reparte? ¿Qué tantas manos tienen que participar? Eh, ¿Hay ilustradores? ¿Hay músicos? ¿Cómo, ¿Cómo está formado Casa Bengala? Pues fíjate que, bueno, yo, yo con la experiencia que tengo desde que entras, precisamente como casa, te sientes eh, en, un, en un lugar muy acogedor, realmente no se siente como una oficina, al contrario, es como, como llegar a un espacio relax, ¿no? Donde tú puedes trabajar, tienes tu espacio, puedes estar, no sé, en la terraza puede estar en la parte de juegos puede estar, o sea, realmente es un lugar idóneo para cada persona, entonces hay desde creativos hay este, diseñadores, hay ilustradores hay también los que desarrollan modelaje en 3D, o sea, hay un equipo muy muy fuerte y obviamente cada uno se especializa en cierta área, pero eh, creo que creo, la conjunción de trabajos llega este, a empalmar para realmente desarrollar un excelente proyecto Ok, pues aprovecho nada más ahorita para recordarle a la gente que nos está viendo en vivo, que manden sus comentarios, aprovechando que los tenemos aquí, si quieren de una vez aventarse por ahí alguna pregunta, alguna duda, podemos hacerlo, y si no, también en, en, en posterior les podemos responder ahí en redes sociales, claro. pero que nos manden este sus, sus dudas, y pues que nos platiquen ahorita un poquito más eh, respecto a estos proyectos creativos, pues qué recomendaciones tú les darías a alguien que quiere justo innovar, qué ¿Cómo buscan ustedes sus capacitaciones o cómo van viendo qué cosas podrían ser buenas en el mercado? Porque me imagino que también puede ser muy riesgoso estar entrando a proyectos de, de innovación, ¿no? A lo mejor ahorita, por ejemplo, el tema de la realidad virtual ya está un poquito ya más comprobado, la gente ya más interesada, pero para ya poder desarrollar tienes que haber hecho experiencia. Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Ustedes eh, financian, hacen proyectos piloto ustedes mismos para, para desarrollar ese conocimiento? ¿Cómo abordan esta parte? Sí, dicho ambas. Este, primero yo lo que el consejo que doy es siempre estar investigando, ¿no? Estar leyendo blogs, películas, salir, museos. Todo eso ayuda muchísimo y si está la posibilidad de viajar, pues mejor, ¿no? Este, y esto nutre visualmente de ideas y el, el punto es... Eh, ir nutriendo estas ideas y si no se encuentran estas ideas, como bien dices, capacitándose no hay cursos, ahorita yo creo que la información es para todos la información está ahorita todo en internet y como bien dices, específicamente de la realidad virtual, lo que hacemos es desarrollamos eh, pruebas piloto y vamos mostrando algo ya un poco más terminado a los clientes, como el potencial no Exactamente. como irles mostrando hacia acá se puede llegar okay. vale pues acá Bastián que nos, que mí... nos apoye más. <risa> A lo mejor mi duda es un poco más específica, pero estuve revisando algunos de sus trabajos y de su demo y me llamó muchísimo la atención unas especie como de pirámides de vidrio que tienen adentro elementos 3D, pero la gente los ve alrededor. Nunca había visto una cosa así. Platíquenme un poquito qué es eso, cómo funciona. Pues mira, eh, está muy padre, es uno de nuestros servicios, es, le llamamos pirámide holográfica y lo padre de esto es que Dentro de esta pirámide hay un objeto real, este objeto real puede ser desde una botella hasta un tenis y eh, lo innovador aquí es que internamente nosotros desarrollamos un contenido y que este contenido interactúe con este objeto, lo padre es que rompes el convencionalismo de una pantalla plana y te vas hasta 270 grados, ¿no? entonces puedes verlo de frente, de lado y el contenido va interactuando justo con, con este objeto. Eso es un poco lo, lo que diría Jesús de estar eh, innovando, buscando esta, estas cosas novedosas y ofrecerla obviamente a un público, ¿no? Está buenísimo eso. Ahorita, ¿tú cuáles considerías que, que justo pueden ser esas tecnologías que todavía no son tan adoptadas o qué es lo que se va a poner en, en tendencia? Yo, yo creo que hay que explotar muchísimo el tema de realidad virtual, eh, el tema de proyecciones, eh, formatos únicos como proyecciones en un domo, como, como bien lo conoces, proyecciones en donde se pueda interactuar, puedas cambiar a lo mejor el color de un coche a través de una proyección y con un iPad. Interactividad. Interactividad, de hecho okay. tenemos ahí el desarrollo que, que está haciendo Javo, que es el director creativo ahorita de la agencia en donde puedes tocar un elemento y este elemento a través de electricidad conduce y proyecta algo distinto, ¿no? Ok. Entonces puedes tocar a lo mejor una planta y esta planta proyecta de qué está hecha. Ok, está, está interesantísimo. Por ahí si ¿sí nos pudieran compartir algún otro proyecto que, del, del que puedan estar hablando, que está en desarrollo, que acaban de publicar. Y igual invitar a la gente ahorita que, que pase a las redes de, de Casa Bengala para que le echen ojo. ¿Qué otros proyectos, aparte de videomapping, otros servicios que, que quieran destacar de lo que están desarrollando? Mira, ahorita tenemos muy, muy fuerte el tema de redes sociales, pero no nada más estar publicando, sino estamos generando contenido de formatos únicos, como bien dices. Okay. Estamos incluyendo elementos en 3D donde la gente en una publicación en Facebook puede ver un producto y lo puede ver a lo mejor una sandalia desde que está hecha. Okay, ¿la realidad aumentada? Realidad. Eh, de hecho, este es un formato en 3D y hemos implementado realidad aumentada realidad. videos 360. El punto es llevar estos formatos únicos a medios ya, entre comillas, tradicionales. Sí, que o sea, ya la gente más común está usando su día a día y empezar a explorar. Sí, me imagino que pues, ahí justo de la mano de la realidad virtual también está la realidad aumentada y toda esta mm. parte del diseño 3D. así es. Puede ser otra área ahí a... A explorar en el, en el mercado. Mm, acá, Bastián, <risa> La pelotita. Nos veo, veo que dividen, digamos, un poco el concepto de su trabajo en dos grandes áreas, ¿no? On screen, on location. ¿Cuáles son, digamos, las diferencias o, o por qué con, con este criterio, digamos, pues fíjate, lo que le platicaba a Chuy es que estamos un poco cansados de estar este, inclusive comunicando de la misma manera que, uh -huh. que otras agencias. Entonces nosotros lo llamamos eh, on screen, que es todo lo online, todo lo que sucede en una computadora, o en una pantalla. Esto lo llamamos como desarrollos web, desarrollos de animación 2D, 3D y on location, todo lo que sucede en la calle, ¿no? Uh, allá afuera, como un video mapping, la pirámide holográfica, inclusive activaciones de realidad virtual. Y el punto y el diferencial de la agencia es conectar estos dos grandes mundos. Ese es el diferencial que tenemos como agencia y bueno, creo que vamos por buen camino, ¿no? Okay. Está bueno eso que, que se mencione como agencia y creo que es importante justo para, para el, el público que nos ve, que, que nos ven entre gente estudiante muy interesado en, en desarrollarse profesionalmente hacia acá y gente que ya está activa. Pues esta diferencia entre entre qué sería una, una agencia y un estudio. Ustedes sí tienen a su gente, digamos a su equipo creativo in-house ¿no? Ah, sí, y, sí. y para los servicios externos eso es una cartera de proveedores como ya ya fija, creo que ese, ese tema es importante ahí nada más abordarlo para que la gente diferencie porque pues, se me hace curioso que, que digas queremos diferenciarnos de esta idea de, de la agencia, ¿Qué considerarías es que serían como pues esos tabús a, a, a romper o esas cosas de esas ideas que luego nos pueden encajonar como un estudio de animación, o ¿no? un estudio de creatividad que hay que comitir, ¿tú qué considerarías ahí? Creo que ahí lo platicaba con Iván, este, nosotros tenemos un, un crew base eh, muy bueno, obviamente cada uno es especialista en algo, pero para abarcar proyectos más grandes tenemos una red de colaboradores, ¿no? Uh -huh. Esta red de colaboradores obviamente aportan eh, especialidad para ir enfocando este, los rumbos de los proyectos, ¿no? ¿no? Obviamente no somos expertos en todo. En todo pero lo que sí somos expertos es tratar de buscar una manera innovadora de estar comunicando un mensaje, ¿no? ¿Qué es donde ahí menciona Jesús? Precisamente eh, el reto de nuevos proyectos. Bueno, yo creo que con estos colaboradores, con los especialistas, hacen que luego los proyectos pues salgan bien, ¿no? O sea, porque siempre nos asesoramos y yo creo que es algo que os tiene mucho, que tiene eh, la visión de estar como con muchas personas que son especialistas en ciertos rubros. Sí, digamos que está garantizado, comprobado que los resultados se van a, a ejecutar, ¿no? Pues correcto. Claro, sí, totalmente. De hecho, muchas veces pasa, ¿no? Por quererse crear un proyecto, podemos decir, no, yo soy experto en absolutamente todo sí. y es lo que tratamos de, de evitar, justo para garantizar la calidad del proyecto, ¿no? Está buenísimo eso. Sí, importante, súper importante ahí abordar ese tema y bueno, eh, he tenido el placer de colaborar con, con Casa Bengala y me consta, porque pasa mucho en el mercado y creo que eso sí es importante sí. como... como pues poner eso en la mesa que allá afuera en el mercado hay muchas que, que se hacen llamar agencias y luego ahora ya cualquiera es una agencia porque ya cualquiera abre un sitio.com, un, un, un, este, una página de Facebook y ofrece los servicios, pero muchas veces sí existe acá en la ciudad la mala práctica de que ofrecen servicios a diestra y siniestra y no sí. los no los dominan, ¿no? no los han todavía experimentado, no los tienen, este, y realmente a la mera hora están buscando a, a quien les resuelva o quien les pueda apoyar para, para sí, dar Claro, vamos a decir resultados. que hacemos todo, pero cuando nos lo piden, vemos si lo podemos vemos y lo hacer. Vemos si lo podemos hacer, y buscan. Yo no. creo que ese sí es sí. bien importante, es, eso siempre como mencionarlo, y pues acá eh, el, el equipo, eh, en la parte de animación 3D también hacen, eh, digamos, contenidos, han estado desarrollando, digamos, promoción o a ah, qué enfoque le darían. Sí, de hecho, este, en contenido 3D hemos experimentado desde, como te decía, publicaciones hasta en Facebook, hasta cortos. Hace poco hicimos un comercial de tele este, en donde experimentamos un animación stop motion. Entonces, okay. estamos buscando justo esto, buscar versatilidad, pero en nuestro expertise. En sus áreas este, favoritas, que sería contar historias, no? Así transmitir. Es, sí, sí, sí. También, de hecho, ahorita actualmente estamos en un proyecto para impresora en 3D, para precisamente este, desarrollar eh, ciertos este, juguetitos, o algo para para una marca que estamos trabajando, entonces también es un proyecto bastante interesante y que también viene de innovación, ¿no? Ok. Y, y que todo parte de lo mismo, ¿no? De la animación, bueno, el modelado sí. 3D, pero lo que buscamos es eh, sacarlo de un formato distinto que sería esta impresora, ¿no? Ok. Ah, pues suena bastante... Bastante interesante. Pues, eh, si quieren eh, invitar a más gente que entre a ver este, los, los servicios que ustedes ofrecen, no sé si estén actualmente o, o tengan como esta búsqueda de talento para la gente que estuviera interesada en colaborar o enviarles su portafolio, si nos quieren dar sus datos de, de contacto, su sitio web. Claro, sí, de hecho, justo ahorita llegando, les decía Iván que, que estamos buscando gente que se una al equipo, Este el correo es hola arroba casa punto com y el sitio es www.casabengala.com. Entonces, Perfecto. de hecho ahí pueden ver en Vimeo todos los casos de éxito para que le den una revisada. Para que den una revisada y vean si se les antoja ir a, a colaborar ahí a casa. Sí, vengar. invitadísimos. Perfecto. Entonces, si quieres cerrar ah, me con me gustaría, una alguna pregunta más. De hecho, pues, tenemos por ahí para cerrar eh, una dinámica que ahorita claro, podemos claro, abordar. Pero antes de llegar ahí, creo que me gustaría que pongamos sobre la mesa un poco el tema de la publicidad, ¿no? Este... La industria de la animación y del audiovisual en muchos sentidos está basada pues económicamente en todo lo que le genera la publicidad y el trabajo de Casa Bengala funciona así, pues con marcas, con clientes de esta naturaleza. ¿Cómo, cómo, cómo ven ustedes este mundo? ¿Cuál es su percepción? Digamos, ¿Su objetivo siempre fue enfocarse a la publicidad o tendrían ganas de explorar otro tipo de, de trabajos digamos con otro tipo de fines? ¿Es eso económicamente viable o no? Este, ese, ese tipo de cosas me gustaría escuchar que tienen que decir. Yo creo que eh, principalmente este, no, no siempre fue orientarnos a marcas, a publicidad, porque mmm, desafortunadamente eh, ellos a lo mejor te atan con ciertos lineamientos, ¿no? pero afortunadamente creo que en Bengala tratamos de darle un poco la vuelta variando estos formatos. Pero respondiendo a, a tu pregunta, sí, definitivamente quer queremos tener como iniciativas que no tengan nada que ver con, con marcas y publicidad, ¿no? Por, por ejemplo, no sé, un corto en realidad virtual, estaría increíble hacer este, estos productos en impresión 3D y, y mapearlos, pero que no tengan nada que ver con, con marcas, sí, totalmente estamos eh, en pro de incentivar eso, ¿no? De, de hecho, o sea, complementando a Osvaldo, la visión que tiene es precisamente la evolución de un negocio, ¿no? A lo mejor al día de hoy es publicidad, pero porque al día de mañana van a requerir, pues, este, ciertas necesidades, ¿no? Como, conforme el mercado o como vaya evolucionando esta parte del negocio, pero eh, al día de hoy, pues, estamos abiertos, ¿no? Precisamente a, a ampliarse, nada más, no solamente en un nicho. Claro, está buenísimo. También. Y pues, justo ahí también, o sea, que. Eh, está padre que, que la publicidad muchas veces tiene ciertos lineamientos, pero tratándose de proyectos justos y también eh, Casa Bengalo se vende como un área creativa, pues tienes oportunidad de, de participar en el desarrollo de, de, de qué va a ser, no solo como un... Un proveedor del servicio de la animación, sino también como un des desarrollo creativo. Exactamente. Entonces, creo que ese es como un buen ideal para la gente que nos ve y que, que está interesado en hacer una carrera en animación. Obviamente, en algún momento tendremos que, que atarnos o sujetarnos a, a, a esta, digamos, como esta escalera de, de brindar un servicio, pero el ideal es que más adelante también puedas participar en, en la parte de aportar ideas, de, de aportar soluciones y, sobre todo, en proyectos de innovación, pues creo que te puede dar un poco más de. de de palabra que, que si tú vas a tener control del formato pues que puedas aportar también ideas, ¿no? Hacia, oye, y si nos ocurre hacer esto y podemos hacer esto, para romper las convenciones de la, de la publicidad clásica, Exacto. justo como lo que decías, bueno, redes sociales sí, eh, la gente ya está muy acostumbrada a verlos, pero ¿qué más le podemos dar para darle ahí valor a ese contenido? Sí, exactamente. Muy bien. Y, de hecho, ahí, perdón, te sí. quería complementar que... Como decía Iván, este, el punto aquí es que ahorita a lo mejor tendencias de realidad virtual, un videomapping, pero la intención es ir evolucionando conforme a estas tendencias ya no de un país, sino globales, y estar tres pasos adelante, como tú dices, no incentivando la animación, pero en formatos distintos. Perfecto. Oye Y respecto a eso de realidad virtual, ¿crees que, que sí se va a conservar en el mercado o que pueda ser una moda pasajera? Hace unos años tuvimos esta parte, se quedó mucho en el mercado del cine, la estereoscopía, el, sí. el cine 3D pero no es algo que sea tan como tan demandado. Que Siento se que se quedó como parte del estándar, ¿no? ¿Pero okay. crees que la realidad virtual se, se, se va a quedar, va a cambiar hacia dónde se irá? El yo, yo creo que sí, pero faltan embajadores que la desarrollen, ¿no? Okay. Justo eso, como decías, este si una marca lo pide, hacerlo. Si no lo están pidiendo, buscar iniciativas como un corto, ¿no? De okay. realidad virtual. Siento que eso es lo que hace falta y como bien dices, ¿no? Todas estas eh, iniciativas tienen que ir en pro, de estar proponiendo y no necesariamente esperar a que alguien lo pida. Yo creo que si existen estos embajadores, se podría eh, catapultar muchísimo. Bastante. Pues vale, pues acá los invitamos también que le estén echando ojo al programa, porque claro. hay bastantes festivales aquí en la ciudad que están buscando mover justo todo esto. Por ahí un festival de realidad virtual que ya lleva dos, tres años haciéndose aquí en la ciudad, pues para que la banda se acerque y vea qué hay. Y también acerquen sus proyectos, porque esos festivales, pues Muy justo importante. también la gente que está haciendo contenidos, pues acercarse y decirles oigan, estamos haciendo esto y que la gente se, se entere. Y pues tenemos una dinámica que hacemos con nuestros invitados que traemos que esta, a ver si nos agarramos en curva que, que si hay <risa> algo en esto, eh, sería si tú recomendaras algo de, de animación de lo que viste, lo destacado en, pues, no, no del año pasado, pero de algo reciente que tú creas que, que vale la pena ver, ¿qué, qué nos recomendarías? ¿no? Para la gente que ve animación puede ser una película, un cortometraje Algún videojuego, una experiencia, ¿qué contenido nos recomienda para la audiencia? Pues mira, este yo recomiendo pues, los cortos, ¿no? este A lo mejor va a estar muy... Muy bueno <risa> No, igual muy trillado, ¿no? Los Ajá. cortos de Pixar. Okay. Pero lo menciono, independientemente de que están trillados, este, es como narrar una historia en muy poco tiempo, ¿no? Entonces okay. eso está increíble. No, no recuerdo el nombre, pero es eh, creo que es de un pájaro que está okay. a la orilla del mar. Eh, ah, ah, ya, ya, ya, ¿Es este, Piper, Piper. Piper. Sí, es La buenísimo. verdad es que me, me gustó mucho Porque ya, ya es viejo Pero me gustó mucho por cómo se ven las texturas ¿no? Desde la arena hasta cómo rompen las olas Cómo se ve el abajo de, del, del agua sí. Creo que es un trabajo increíble No. Sí, increíble. Pues, sí, ese me parece que hacen como unos compilados En DVD, en Blu-ray Los puedes adquirir y verlos todos, son cortitos Y ese, ese sí, justo en estética Me parece buenísimo Está. Porque creo que en ese me, me tocó por ahí alguna vez Ver en un making of cada grano de, de la playa es geometría, que <risa> o sea, eso por lo general en 3D no, no se hace, ¿no? es una textura. Entonces, sí, creo que es gran recomendación sí, para la gente que no se ha animado y que también no está tan familiarizada, pues Pixar siempre abre sus producciones con un pequeño cortometraje en el que están innovando justo también ellos en, en experimentando y además punto, O sea, Pixar siempre ha sido punta de lanza en un claro. aspecto técnico, visual, hiperrealista, ¿no? Digamos, son han estado ahí todo el tiempo y es parte de lo que los ha consolidado y es parte de lo que ha hecho como el gusto del público por ese tipo de trabajos, y, y, y digamos, también es muy común que se le critique por eso, me da la sensación, pero creo que pues eso es lo que hacen bien, también están como en su derecho, y más bien la postura sería que no intentemos todos los demás imitarlos Exacto. necesariamente, ¿no? Sí. Ellos encontraron su visión, que nosotros encontremos las nuestras, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas, Iván? ¿Qué tienes por ahí? Yo creo que a mí en lo particular, que yo soy un poco más enfocado a, a, al juego, al, al tema del juego, mm -hmm. me gusta mucho, a lo mejor no en específico algo, pero en Blizzard creo que han desarrollado en tema de animación... Creo que incluso, no sé, creo que son precursores para mi punto de vista de animaciones y meterlo dentro del juego. Muy, es, es, es, un, es una empresa que considero que, que ha innovado ¿no? en el tema. A lo mejor ahorita se ha quedado un poquito atrás, pero creo que es muy propositiva en cuanto a animación y en modalidades de juego. Estamos pensando como en Overwatch o en qué sí, otros títulos. Sí. Incluso desde Starcraft cuando inició, creo que traen una tendencia muy, muy, y creo que ya están desarrollando una identidad, ¿no? ya no tanto ni americana ni, ni japonesa, ¿no? Ya, ya tal cual coreano, ¿no? Como, sí. uh -huh. Ok. Está buenísimo. Sí, para la gente que no el solicitar que le echen ojo. Mm. Y siempre el, lo que reconozco es que promueven, hacen como súper arte y súper cortitos para promocionar todo lo que están... Sí, sí. Justamente pensando en Overwatch, se puso a meter a YouTube y encontrar un compilado de las cinemáticas y te sientes una hora como si estuvieras viendo una película. Mm. <risa> está, está, y es muy entretenido. <risa> sí, pues Está muy bien contado. Sí, de hecho... Perfecto, pues se eh, nos agota aquí el tiempo para esta sección, pero estaría buenísimo que sigamos la conversación en línea, entonces invitamos a toda la gente que nos estuvo viendo en vivo, que, que nos manden sus comentarios, que les hagan llegar este, cualquier duda, ya pueden contactar con Casa Bengala en, en internet, en sus redes sociales, y pues nos dará gusto verlos por acá nuevamente en un tiempo, y que nos platiquen qué más proyectos han estado haciendo. Seguro sí, muchísimas gracias por la invitación. No, Muchas no, gracias. Gracias a ustedes por venir. Buenísimo, eso fue Casa Bengala, nos vamos ahora a un pequeño corte. Pues ya nos oyeron y estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué ya ves, sí, ahí, nos... estamos, ahí, estamos, ahí estamos. Hola, hola, hola a las personas que nos están viendo en vivo por ahí. Vi que ya tenemos algunos amigos conectados, este echando ojo a lo que estamos platicando. Y pues estuvimos con Casa Bengala, que nos estuvieron platicando de los proyectos que hacen de innovación, creatividad con tecnología, un poco de video mapping, 3D, para que le echen ojo, manden sus dudas, sus comentarios. Y pues justo esto, si quieren por ahí darle 3D, nos vamos a aventar por aquí este, a promover eh, nuestro servicio de cursos Que estamos este, impartiendo ahora todo este año, vamos a estar abriendo agenda para cursos personalizados de Cinema 4D Y para la banda que no esté familiarizada, pues bueno, Cinema 4D es una de las herramientas estándar en la industria Para modelado 3D, de hecho bastante demandada en el mercado claro. últimamente entonces, para que se animen por ahí a contactarlos, los invitamos justo a entrar también a Designare Media, que es nuestro sitio designare.com. Tenemos ahí las notas que les hemos estado compartiendo, también las pueden encontrar en el formato más tradicional de, de diario escrito. <risa> para los que les gusta Estilo todavía leer. Blog, para la gente que todavía se anima eh, Y que de hecho las van a encontrar también más extensas. Acá lo rico es que podemos conversarlas y platicarlas y dar puntos de vista. Y allá un poquito más puntual, a manera de noticia, pueden encontrar el, el resumen de estas notas por si... Sí. Quieren seguir indagando, salten a <risa> salten a ver este los contenidos, siempre tienen ahí las ligas para que entren a ver lo que estuvimos hablando de lienzo, lo que estuvimos hablando de Casiopea, claro. le echen ojo y por acá este pues los invitamos. también hay un montón de notas que tienes en designar y que no nos da tiempo de Sí, campo, sí, ejemplo, nos, nos aventaremos aquí muchas horas, pero pues básicamente <risa> tenemos el, el formato que acá les pues compartimos de nuestra agenda cultural, son cosas que, que recomendamos, que vamos ahí escogiendo. Y pues acá nos traemos las que nos parece que podemos estar. estar este Explorar más a fondo, poder filosofar y esas cosas que nos gusta reflexionar un ratote. Un ratote, que se nos podría ir todo el tiempo ahí volando. Sí, sí, sí, sí, sí. uno no se da cuenta y... Uh, ¡Dónde acabamos! Entonces, si quieren, para finalizar un poquito aquí, los cursos de Designare Media, de After Effects, de Cinema 4D, se pueden dar directamente en las oficinas de Designare o se pueden dar a domicilio con que armen un equipo de dos personas, de su estudio, de sus colaboradores, Podemos se puede organizar a, a, sí. ahí algo valioso para que vayan complementando un poco las habilidades y los servicios que pueden ofrecer, que no los agarren con los dedos en la puerta, sí. como hablábamos pues, hace rato, ¿no? Si van a ofrecer algo, que lo hagan. Que sí lo sepan hacer, sí, todo. ese va a ser todo un tema que estaría bien padre platicarlo, luego son temas escandalosos, porque hay gente que ahí vamos a pisar tal vez algunas calles algún día, pero... Pasa mucho que agencias se animan a vender este algún servicio y a eso, por eso se llaman agencias, porque nada más quieren agarrar y andar llamando y, y representando gente. Claro, se vuelven de plata como intermediario. ¿no? A un intermediario y muchas veces no tienen ni siquiera ya un, un, un proveedor que, que que esté en ese barco con ellos, ¿no? sino que al momento están. Buscando. Entonces, también si ustedes que nos estén viendo quieren contratar un servicio, eso, pues lo de siempre también, pues ver esos reel, eh, ver que, que en efecto la gente que les está dando un servicio. Claro, tener cuidado así. que no te vean la cara. Y pues también Por acá cosas. las prácticas profesionales. Hay un poco de todo, porque alguna vez eh, en, en, en otro podcast que tuve hace varios años, de un formato similar, tuvimos algunos invitados y puede haber dos visiones, ¿no? Pero había unos colegas que nos decían que ellos para crecer pues básicamente vendían todo y si les llegaba la oportunidad entonces lo aprendían y esa presión los obligaba a aprender tal pero tal, es una práctica igual. muy riesgosa sí, entonces sí, hay, sí, sí. hay que hacerlo como con es un volado mesura pues, y no vender ahí gato sabe gato uno que sí. también hay, hay tantísima competencia en este mercado que de pronto se vuelven como estos mecanismos pues como para intentar sí, sobrevivir para intentar, pues este, pero pues, sí, per, per, es un volado un proyecto menos. muchas veces entonces, este, pues yo, mi recomendación sería más bien, si quieren empezar a ofrecer servicios de algo, inclusive no son quienes lo, los los eh, expertos en ese tema, pues encuentren al, al como nos decían en Casa Vengar, encontrar al, al aliado, uh -huh. al aliado que sí tiene ese conocimiento. Sí, si no lo sabes hacer tú, hay que canción? tener el teléfono de quien sepa. Sí, es y al fácil. menos que ya hasta tengas <risa> este por ahí una charla previa de que sepas que que al menos tener investigado ese mercado, qué cuesta y todo, porque si no luego ¿Sí? ya algún día estaremos platicando acá de los bomberazos. Se nos antojaba hace un par de programas tuvimos la dinámica de, de hablar de este tema de especializarte, ¿no? Y ahora podríamos poner otro tema en la mesa de qué, qué de los bomberazos, ¿no? cosas claro. pues de es este estilo. Claro, danos ratos, interactuar un poquito con la comunidad y explorar más a fondo los intríngulis de la industria. Así es, y pues para que justo lo que dices, para que no se queden así, nosotros les traemos recomendaciones de festivales, eventos y demás. Y nos podemos saltar acá que regresa Campus Party, no sé si Campus tienes Party. Familiariz fa estás Camp familiarizado. Campus Party es un evento internacional desde los 90, me parece que están funcionando en distintas sedes es global. En todo el mundo, mm -hmm. es global, es innovación, es tecnología, es informática. Es muchas conferencias, hay competencias, es eh, hacking. Es un monstruo Es un monstruo. Hay, hay incluso, si se meten a ver en la página, zonas de camping. Vives Tú ahí toda la semana. quedarte, <risa> exacto, cinco días, 24 horas, todo el tiempo está pasando algo. Muchos escenarios. Una experiencia intensa. Increíble. Este, yo mi única interacción con Campus Party fue... Paddy. Hey, Campus Party. Campus Party fue <risa> hace, que serán unos cinco años o algo así. Que, que tuve la oportunidad ahí de colarme por el, Ay, no el amigo de un amigo. Aquí en Expo Santa Fe, mm -hmm. tal cual, justamente, están volviendo como a su sede original. Ahí tuve yo la oportunidad de ir eh, y ver una presentación de, de música electrónica eh, que, que era con unos iPads en vivo, directamente. Mercurio Bajo Cero se llamaba okay. el, el grupo. Me, lo pueden buscar por si está todavía por ahí. Muy interesante, o se fue como... Pero me acuerdo también llegar y bajar las escaleras eléctricas de la expo y ver así... Ver un que universo. se perdía este mundo. Uh -huh. Yo decía, ¿qué, ¿qué onda? Hay ¿no? pocas convenciones que, que llenen todo ese volumen y que ocupen todo ese espacio de renta de, de un foro tan grande. ¿no? Ajá. Y ellos, pues justo para este año, regresan con más de 500 ponentes. O sea, imagínate que... ¿cuántos ponentes por día 100 es porque brutal. son 5 días corridos 650 horas de contenido son 8 escenarios para todos los intereses no para el que el muy interesante digital en áreas de también justo de, de innovación muchas universidades están aliados y padre la experiencia eso de, de ir a acampar y estar todo el día sí. ahí <risa> viene gente sí de todo el país eso. se traslada para venir acá y es que traen contenido muy muy muy destacados o sea la organización es enorme y pues aprovechar que si ahorita compran como en esta primera etapa, se lo pueden adquirir con un descuento, porque ya es una inversión fuerte también. El evento sí, claro. es tan grande que ya el costo por boleto se vuelve bastante... Pero antes eh, del 4 de marzo, precisamente, 60% de descuento. Entonces, ya saben, que el que llega antes, el, el, el que soft. apaña, el que ya sepa que va a suceder, que quiere estar ahí, el evento se presentará del 24 al 29 de julio en Expo Santa Fe, como estábamos diciendo. Mm. Entonces... Y en este evento, ahí sí yo les diría, este sí es de los que recomiendo de que hasta si te vas a ciegas a lo mejor eh, Me consta que la curaduría del, del contenido que traen va a ser interesante y a lo mejor ves y dices No, pues no, no conozco nada de esto, pero traen temas muy importantes para la actualidad <risa> Algo descubres, ¿no? Ajá, Un algo poco. descubres y sí hay mucha chance de conocer más gente y, y también llevan mucho, este pues ahora sí que indaguen pues este talleres y demás para que conecten con gente y hacer ese, ese networking si lo que están buscando es también oportunidades de trabajo. Claro. Se pueden divertir. Y, y divertirse eso también es muy, muy bonito. Pues. Sí. Son, son experiencias únicas, ¿no? Sí. No solamente es el aprendizaje, no solamente son los contactos, es, es ir a pasar de es disfrutarlo. un buen rato con, con gente que piensa como tú, con geeks, como dicen, ¿no? O sea, todos los... Los, los que eran discriminados en sus escuelitas secundarias, ahora, ahora se somos reúnen y son fuertes y controlamos el universo. O controlan, porque tú voy yo a saber? Yo hago dibujitos. Pero, <risa> pero sí, ahora pero, ya es nuevo cool, ¿no? Ser este, hay, y... hay un mundo que los puede recibir con los brazos abiertos, Campus Party. Y pues bueno, del 24 al 29 de julio en Expo Santa Fe, entren a las redes oficiales Campus Party MX y eh, échenlo la recomendación y pues se nos acabó el tiempo hoy. Cerramos, este fue el onceavo capítulo, episodio, emisión de Animatón, muy contentos de estar con ustedes de vuelta llegamos un poquito a trompicones pero salió porque las cosas aquí salen, salen. porque salen pues, eh, muy contento de tener a Casa Bengala con nosotros, de poder compartir un poco de su trabajo con ustedes y ya, aquí estaremos de vuelta La ¿Ah, próxima sí? semana, 11 de la mañana Los martes, animatón Yo fui Bastián Pascal, muchas gracias Jesús Pérez, agradecemos a Institute México, a Ultra Radio México Y nos vemos Claro que sí, gracias, gracias. Chao, chao Chao